Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana en el WhatsApp. Arlington Peña de Washington DC nos escribe, dice buenos días mi gente bella, él está en sintonía con nosotros como cada mañana. Muchísimas gracias Arlington. Bienvenida Hidalgo de Villa Olímpica también escribe y manda una nota de estas que están circulando en las redes sociales, una sobre una bebida gaseosa. Y, y otra bastante larga sobre tips importantes de conocer. Muchísimas gracias, bienvenida. Juana de la Urbanización Jennifer escribe y manda un vídeo de bendiciones. Y sobre todo, informaciones positivas también, interesante Gracias por estar en sintonía cada uno de, de ustedes con nosotros a través de las redes sociales. Pues llegamos al Café Caliente, la entrevista central en este viernes. Y como es viernes, tenemos una entrevista. Hoy no vamos a hablar de política francis ¿sí? ni de problemas, sí, ni de vamos a hablar de política, yo creo. Bueno, partidista, partidista. partidista, <risa> ah, partidista, partidista no. <risa> Bueno, Pero vamos a hablar de un premio respuesta. que ya tiene varias versiones realizándose acá en San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, que quiere reconocer a los talentos y está tras la búsqueda de una marca ciudad. Está con nosotros en, en la INEPRSEM de SF Magazine Awards. Así es que, hola, <ríe> bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Me siento muy feliz de estar aquí compartiendo con Cuéntanos ustedes. Cuéntanos de los premios, ¿cómo se realizaron? Eh, excelente. fue. Nosotros nos sentimos muy orgullosos, el equipo, porque somos un equipo tremendo que está detrás de esto, eh, que voy a decir los nombres poquito a poquito, somos muchas personas. Eh, ustedes me ven a mí aquí, pero detrás tenemos un, mi esposo, que es fundador junto conmigo, Emilio Menicucci No le gustan las cámaras. <risa> <risa> eh, es la de las relaciones públicas. Somos fundadores <risa> los dos. <risa> Pero yo trato de estar siempre eh, en las relaciones públicas, eh, ya que él, esa parte no le gusta. Bien. Eh, bueno, va vamos a permitir, permítanos a Tere para que no se nos enfríe el cafecito. Venga Tere, acompáñanos en esta, esta conversación. Puedes continuar en la INE. Perfecto. Gracias. Eh, nosotros... Como le dije, Gracias. tenemos un equipo enorme que, traba, que trabaja por eso y Gracias, por estos sí. premios que se dieron bastante bien. Fue en homenaje a Jacqueline Esteves y Guasobrasobán, eh, Se nos dio increíble. Fue, o sea, Trabajamos para te, la televisión, para Telenor. O sea, nosotros los premios los estamos proyectando para la TV como debe de ser. Uh -huh. Pero hay una asistencia de un público y fue, o sea, que fue increíble. Transmisión simultánea por el 56. Fue increíble, sí. Fue increíble la asistencia... Eh, las personas de la alfombra roja eh, El glamour eh, Las personas eh, Fue toda una noche maravillosa Yo todavía no me lo creo, quedó increíble es ¿Qué este número es esta ah, tercera? Nuestro tercer tercera. año para hacer un premio tan joven eh, Siento que, que logramos el, el cometido ¿Cuál es el objetivo Que pretende eh, SFM Magazine World eh, nosotros pretendemos eh, trabajar por una marca ciudad. ¿De dónde surge esto? Eh, nosotros tenemos tres revistas eh, que son muy populares, son las pioneras. San Francisco Magazine, que la fundó mi esposo hace 13 años, y es la, la, la revista de sociales, variedades de la ciudad. Después llego yo, 10 años después, le propongo hacer eh, Mujer Magazine, que antes era San Francisco Magazine Mujer pero por proyecciones ahora nacionales le pusimos Mujer Magazine ahora. Okay. Luego salimos con Salud y Estética, la cual tiene cuatro años, sí, 2014 para acá, como cuatro, cuatro años. Eh, entonces, eh, Salud y Estética trata el área de la salud en general y la estética. Entonces son revistas que donde yo la presento, todo el mundo dice, pero Dios mío, esto. Eh, en Santo Domingo solo hay revistas de ese tipo con esa calidad de impresión y gratuita. ¿La imprimen en San Francisco? No, no, en San Francisco, en Santo Domingo. En Santo Domingo. Eh, de, pero, eh, ahí vemos imágenes de los premios, pero la gente decía, y esa calidad de esas revistas, eso no parece que, porque siempre lo, los, no dicen pueblo, yo no, digo, yo no digo pueblo, esto es una ciudad, pero me dicen, lo, de los pueblos de San Francisco, esa revista, y yo, ¿Se sorprende? sí, sí sí eso la tienen porque allá solamente toman en cuenta personas muy con mucho dinero, uh -huh. millonarias, o sea para tener una revista no clase media. Yo dije no, ese producto es de allá, es gratuito, lo hacemos nosotros, y así como lo hacemos nosotros, hay muchas grandes figuras, grandes empresarios, grandes artistas muchísima gente eh, increíble que ustedes no conocen porque solo conocen ustedes son unos rebuceros ah, las, unos comparones eso es lo que conocen de nosotros fuera y yo pensaba que era mentira pero esas pretenden eh, romper ese eh, estereotipo los estamos rompiendo Oye, entonces, tres años ya rompiendo. En entonces riqueo. una marca ciudad ya ustedes tienen visualizado qué será esa marca ciudad queremos proyectar todo lo bueno desde nuestro, nuestra agricultura nuestra ganadería Ajá. desde todo eh, la salud, que tenemos muy buenos médicos. Yo que estamos con el área de salud bastante cerca. ¿No tienen Entonces, una específica, sino ¿Mm? todos? Todos, porque Marca Ciudad es proyectar la ciudad con lo mejor que tiene, okay. que es lo mejor que tiene. Posicionarla. Por ejemplo, estoy en Nueva York. Nueva York tiene la estatua, tiene la vida que, rápida, que, que es la ciudad de los sueños. Entonces, nosotros también queremos lograr una ciudad... Eh, Vender lo que nosotros tenemos. ¿Y a quiénes reconocieron en este premio que estamos viendo en pantalla? ¿Eso fue parte de lo Este opinión? fue el, el, el, el intro, uh -huh. eh, parte de la de, no sé, una, una apertura. Nosotros uh -huh. tenemos en el área social, fue reconocido el señor eh, doctor Mario Fernández. Eh, también ten, tenemos a, a el Club de Leones. Fue reconocido. Ah, interesante. Eh, club de servicios. Club de servicios, exactamente. Somos servicios, esa es, la, es la divisa de sí. ellos. Sí, logró Reinaldo Almagro, fue quien... miembro de este club. Que, que donó muchos terrenos, el, el de Ancianos. Okay. El doctor Mario Fernández. Y muchísimas figuras más. Nosotros servimos. Excelente. Sí, exactamente. <risa> eh, que son muchos, fueron 21 premiados. Y voy a ir recordando poquito a poquito. Sí, sí. mira, eh, eh, decía fuera de cámara, preguntaba, uh -huh. ¿cómo pretendían hacer marca ciudad o establecer un criterio? ¿Cómo se somete a una evaluación para ustedes determinar y proyectar a la sociedad de que estos pueden ser elementos que nos identifiquen más allá de la frontera de Ranchito, La Vega o de o de en la, la, la entrada allá en, en control. control Mira, lo primero que estamos haciendo, escogemos por ejemplo en el primer año, el propósito era proyectar las cosas eh, de nosotros, como te digo, eh, que somos una ciudad glamorosa, bonita y eso fue para hicimos los de las revistas se premiaban de los mismos clientes que nosotros teníamos, los mejores más destacados, porque eran de la, de la revista, la, los premios eran los premios de la revista, por eso es FM magazines Awards, pero ese mismo año decidimos premiar a unas cuantas personas que dijimos, bueno, no están en la revista, son gente que uno la conoce social, pero que merecen un reconocimiento, entonces a partir de ahí fue que la gente acogió el premio de San Francisco, y en el segundo año dijimos, bueno, ya, esto vamos sí, porque a es muy hacemos... subjetivo, el que paga entonces el que va No, Era no, muy no. subjetivo si era así Sí, no, no, no están pagando por el premio Por eso, no, no, el, tú lo son, aclaraste perdón. Son clientes de la revista uh -huh. Y uno entre los mismos clientes dice, bueno, eh, mi, mi, el doctor es un gran profesional eh, Exacto doctor... Tú y tu esposo eligen a quienes premiar ah, O hay otro bueno, equipo más detrás Bueno, tenemos un equipo detrás. de personas que nos está ayudando y pretendemos el año que viene tener un comité porque no podemos nosotros. Nos, de verdad es una responsabilidad muy grande. Es bueno estructurar un jurado. Sí, sí, sí. Tenemos una responsabilidad muy grande porque eh, cuando se trata de escoger, nosotros no conocemos a todo el mundo. Uh -huh. Y mucha gente que se lo merece. ¿Qué están haciendo ustedes para no dejarse contaminar por lo que hay en los alrededores y hacer esta marca ciudad, una marca que nos represente a todos en el mundo. ¿Qué tipo de contaminación? Te <risa> contaminación política. política, por ejemplo. Vamos a ver. Partidista <risa> del poder del momento. No, que jamás. No te digo que no patrocinarían los premios, pero de darle un premio directamente, directamente por político a una persona no. ¿Verdad? Que no, no se ve. No, no tienen, no tienen ese renglón. El, el de político no. es el que debe entregar un funcionario. <risa> ¿Cómo reconocer a alguien que se supone que debe de entregar es su buena gestión? Esa es su trabajo. Estoy de y, acuerdo además, y además, eh, no, esos son temas delicados. Cuando <risa> hablamos de religión, por, por ejemplo, por ejemplo, no reviso, por ejemplo en, en, en campaña ahora mismo, que viene campaña, patrocinar? y toda la presión patrocinar? que le hace a una revista O sea, como pueden esta? patrocinar los premios porque necesitamos fondos, porque nuestro montaje se lleva más de medio millón de pesos. Y es mi esposo y yo ahí buscando, buscando, buscando, buscando, buscando patrocinadores de acá que gracias a Dios nos apoya siempre. ¿Tiene de otros lados patrocinadores? Sí, es eh, Brugal, Brugal, que es la, a Muy nivel claro, nacional. Claro. Pero necesitamos más marcas a Marca nivel nacional. Marca Ciudad, partiendo entonces de un renglón, Cacao. Okay. Nosotros hemos entendido que siempre ha sido... ¿Cómo ustedes ven entonces establecer una serie de... De lo que tú nos dices, de aspectos que podemos nosotros exhibir, aparte del cacao, ¿cuál es otro tú has identificado dentro de tu trabajo para proyectar esta ciudad? Nuestra gente, nuestros artistas. Ah, ok. Nuestros artistas son increíbles. increíbles. Magali Lugo, Giovanna Reynoso, que sí. estuvieron presentándose. Nuestra Jacqueline Esteves, uh -huh. que lloró bastante. Lloraba, leí, mi hermana, eso se sentía increíblemente O sea, me, no, nos, nos dijo Nunca me habían tratado así Diomari Mari la, De que no la mala, mala Que también es orgullo Franco Macorizano <risa> claro. En el primer año Que Qué siempre bien. nos da su apoyo eh, hay una foto de la... Joaquín cuatro. Sánchez. Eh, Joaquín también fue premiado en primer año. Ah, okay. Joel, Escoto. Sí. Joaquín, Joel, estuvo Joel estuvo presentándose. Joel estuvo presentándose. Porque tratamos de premiar la trayectoria. Uh -huh. Los jovencitos tienen que eh, tener una trayectoria. Por ejemplo, de los jóvenes tuvimos a Melissa Ferreira, del ballet. Uh -huh. la, okay. Ella es una, la arquitecta, bailarina, que por ejemplo... ¿Qué pasa con Melisa Ferreira? ¿Por qué fue ahí, eh, la tomada en cuenta? De... Sí, esa pre ella no, nos colaboró de, con esa group. presentación. Eh, ¿Qué pasa con Melisa? Que fue reconocida, para que no entiendan por, eh, de dónde uno parte. Uh -huh. Que Melisa tiene la única escuela de ballet que nos proyecta a nivel nacional, a San Francisco. Y, y está dando cultura, nos está dando cultura eh, en diferentes ámbitos. Está eh, a las niñas... A, a que vayan tomando una postura de dama, de, de, de, que va, de que el baile es una parte de expresarse el ballet que es un, el ballet es, es una disciplina. Sí, escuché eso? a Jacqueline Esteves, esta estrella nuestra, no solo de San Francisco, sino del país y el mundo. Exacto. Decir, qué bueno que se reconozca en vida a la gente. San Francisco es especial. Porque porque hay que esperar que se muera. Le siente satisfacción a la familia por ese reconocimiento, pero ya tú no lo, no lo sabes, estás muerto. Entonces creo que ese es un aporte grandísimo que ustedes están haciendo para ser inmunados por otros el ejemplo de otras instituciones y personas, que reconozcan en vida a sus gentes, sobre todo para que le digan y le den ese aplauso, lo está haciendo bien. Por eso te felicito y felicito a, Gracias. a tu Gracias. Y una parte que quiero destacar es la parte de cómo mueve la economía en San Francisco, los premios. Por eso yo quiero aprovechar el momento para decirle a los empresarios, a todo el que me esté viendo, que apoye este el siguiente año que empezamos de, desde ya, vamos empezando a trabajar, porque es un trabajo de muchos meses para poder tener un resultado de, de, que uno espera. Eh, que apoyen, porque ¿Sabes la cantidad de cosas que se mueven ese día? Los centros de belleza. Full. Full. <risa> el alquiler de los vestidos. <risa> el alquiler de los vestidos, los trajes. Y después de la celebración. Es increíble, los, todos los lugares llenos, con la gente en vestido largo. Eso fue cuando nosotros vimos eso, se si nos sentimos... Eh, felices Qué o bueno. sea porque que estamos, estamos aportando y quiénes son los que están aportando es un equipo grande comenzamos con Telenor eh, Julio Vargas su hijo también que nos dieron todo el apoyo para que esto saliera perfecto nuestro productor general romer Ortega Ay, brillante, romer, romer. Eh, romer dijo no eh, salió de la alfombra roja este año para estar backstage para ayudarnos a que eso saliera perfecto eh, en la coproducción, Mariel Almanzar, uh -huh. una gran, gran, gran mujer, Mariel Almanzar. Eh, tuvimos un equipo grande de personas que nos estuvieron da dando ese apoyo y es increíble. Eh, Fidel Romeo. Uh -huh. Fidel Romeo, ¿En el montaje, en el show, las luces, sonido. Sí, no, y también en, en, porque las personas aportan cada quien en su lugar, pero las ideas. Sí, yeah. Las ideas, yeah. nosotros tuvimos la iniciativa Pero muchos nos dicen Mira, la idea de que trabajáramos para la televisión Fue de Fidel Entonces, Ustedes tienen sí. que trabajar para la televisión óyeme eh, ¿cuáles desafíos tienen por delante Para echar hacia adelante Valga la redundancia Este proyecto tan hermoso de marca Ciudad de San Francisco de Macorís, Lo económico es lo primero Porque nuestro montaje va por medio millón De pesos O sea, y los años que viene Tiene que ser más fuerte y el, el, un premio todavía con mucha más calidad, con más personalidades, tanto de, de la provincia. Ah, quería resaltar esto, que tenemos uh -huh. lo regional, nosotros estamos premiando la parte regional. ¿A las premiaron en este eh, Tenemos a la, a la pionera, a la doctora pionera Yudex Espinal de, de Cotuí, okay. ella es pionera en el área de nutrición, eh, es una doctora de muchos años quien ha brindado muchísimos aportes sociales, servicios a la comunidad de, de, de, de, en la ciudad de Cotuí. Eh, Julio Tejada, eh, de Banco Tui, quien también ha aportado muchísimas cosas, eh, aportes sociales, comunitarios. Eh, tuvimos a Orlando Pérez, eh, Tauro Turbo, paga <risa> la redundancia, que lo conoce vaga todo el publicidad. mundo, a <risa> la publicidad, de Villa Tapia, eh, muchísimos aportes a la gente de Villa Tapia. Eh, también tuvimos a José Aníbal García, sí. que en Tienares, es destacadísimo en Tienares, sí, premiamos también a, a Luis Elías Murdo, doctor, oh, eh, sí, que muchas de aquí para en, en, el, en, en, en el, el área. Social, servicio. Servicios, sí, servicio. sí, porque me voy recordando, es <risa> <risa> que a muchas personas, eh, de a nivel nacional Libé Santos, nuestra figura, nuestra figura Destacada, influyente en, del año, Lisbeth Santos. Eh, tuvimos a Watson que eso fue un, un boom para la gente. Watson utiliza muchas personas eh, de San Francisco de Macorís para sus videos, para trabajar con ellos. O sea, San Francisco siempre de Macorís siempre. Dentro de su carrera. Sí, pero es también vamos a premiar sí. o sea, y homenajear personas a nivel nacional, porque lo que queremos es que esas personas nos proyecten a San Francisco. Y tuvimos figuras como Francisco Sánchez que estuvo aquí, que nos proyectan a nivel nacional, porque su presencia lo hace. Qué bien, qué bueno. Esperamos que tenga muy buena, eh, mayor proyección como lo has planificado. Pero hay una parte que me interesa mucho. Es quién elige y lo pone en el tapete partiendo de la revista. No, ¿Cómo no. han hecho ese, esa parte de elección? Ya de la revista... Eso está obviado, ya los premios tenemos una cosa aparte. Okay. Fue el fundado por la revista, por eso fue Magazine Awards, son los premios que nuestra revista impulsaron, pero ya lo que se toma es en cuenta. En Ahí, Ahí parece está. que la participación Productor, de Watson. Vamos brazo, va. a hacer una pausita y vamos a escuchar un tema de Watson. ¿Qué le parece? Hoy viernes. Brillante, Watson. Mi hermano Roberto, ella olvida el tiempo tan feliz de vino y rosas lo hermoso que marchaban nuestras cosas al ritmo del color de la esperanza. Cambiaste, dejando nuestro reino en el olvido, haciendo tantas cosas sin sentido, que hiciste que muriera la confianza. Como que dice amado. sembrado en dudas la fiebre se hace peor si no la sudas. ahora estás haciendo lo que quieres brillando en la mentira y en el brillo falso de tan alto a lo que ahora eres una joya no, tremenda pero en este viernes social a felicitar Escucharon a Marzo. Romer y a la producción de de este espectáculo porque vemos la calidad con que y obviamente Telenor a la vanguardia siempre la, la, la imagen nítida de HL y, y HD. de todo. Sí, en entonces, el 356, que todo sí. el mundo lo pudo ver, en HD es muy... Bueno. Eh, en alta definición, alta super definición, alta definición. Correcto. Y bueno, y vimos también una escenografía fenomenal, cada vez eh, ustedes eh, se anotan un punto a favor con la innovación, cada vez mejor la decoración del, del lugar, el escenario, la escenografía, el montaje, las partes artísticas. Fenomenal. Y si me tienen imagen de la alfombra roja. ¿Qué reto para superar el que viene? Sea, exacto, ese es el reto. Sí. Superar el que viene y seguir haciéndolo. alguien, ah, esto van a hacerlo, van a, después van a hacer los Grammy aquí. En <risa> en y digo yo, qué bien, eso es lo que queremos, que sí. en San Francisco hay un evento, que el país y fuera Se del entere. país quieran venir. No, que quieran ah, venir, sí, porque sí. tenemos proyección de que, Puedan participar personas. Eh, ahora no nos veremos por wow, ahí. Bueno, está bueno, ahí está la sombra, está Jacqueline Esteve, la entrevista. Una entrevista eh, en si no pueden poner, por favor, un poquito de, de lo que fue esa entrevista. Vamos a ver. En, en materia de Sí. No espera que la gente fallezca para reconocerlo. Y hace tiempo que a mí se me viene reconociendo, y más esta noche, un premio tan importante como es SFM Magazine. Así y es. Ya se sabe. Recientemente muy feliz, muy ella Kelly me contó un pajarito porque le hicieron un reconocimiento a nivel internacional en Aires. Sí, sí, en la isla de Bonaire, es una de las Antillas holandesas. Y, y bueno, soy la cara. De, del turismo allá, y por cierto ¿Cómo? viene el ministro Bien. de turismo de Bonaire, aquí a Santo Domingo la próxima semana, para hacer un... En materia de Excelente. seguridad eh, sí. en materia de seguridad, ¿ha tenido alguna ayuda eh, el programa este que están presentando ustedes? ¿Cómo así? Para eh, las actividades en de están... seguridad eh, evento. Del, evento. del evento del evento Sí, o sea, en eh, seguridad de que nosotros contratamos Ahí no hay problema, ¿verdad? No hay no hay problema. Eh, los problemitas que se dan son técnicos de <risa> cualquier cosita, de oh, malentendido, pero nadie se pone agresivo. Hasta el momento, eh. pero tenemos, sí. El escenario fue el Hotel Las sí. El Hotel Las Caobas, el eh, gran ahí salón. Ahí fue el anterior. Eh, sí, los primeros sí. dos y el primero fue en, en Avalon, en el okay. casino, al lado del casino. Eso ¿El, fue el primero. ¿Es suficiente el escenario? amplio o pretenden en un futuro buscar un lugar Mira, más, más grande. También preguntaron, eh, porque sobre, se llenó sobre capacidad. Ya. Fue con invitación. Uh -huh. eh, nosotros no vendemos boletas, eh, pero la gente este año acudió en su totalidad casi y tuvimos y con un poquito por ahí resolvimos buscamos un masilla apretado. un poquito apretado decía <risas> o no cambia el lugar yo es porque pero el propósito de nosotros no es llenar el lugar sino que la televisión se televisión. porque sí. es lo que estamos proyectando cuánta gente no había visto televisión y a, la, a través de la web es, también son cientos y miles y miles una transmisión Faithful Life? Sí. es decir que pretende Estoy por todos lados Muy bien. el objetivo <risas> es que la revista se vea en televisión es decir, lo que tiene el premio. el premio, pero como revista. No, no no ya los premios están, como te dije, las revistas Dividido. son divididos. Ya Quedaron con el nombre solo. Ahora es con el nombre porque de ahí fue que, que surgió. surgió la iniciativa. Bueno, pues bien, bueno. felicidades. Finalmente, algo que quiero agregar a esas cantidad de gente que se dieron cita y a sus eh, patrocinadores, que le dieron no, no, respaldo. Que nos, que nos sigan, este mi cámara acá, que nos... Sigan a través de las redes SFM Magazines Awards, tanto en Facebook, en Instagram, que nos den seguimiento, nos den apoyo y nos vemos el año que viene otra vez. Muy bien, pues Muy éxito de la Pricel y tu esposo Emilio Menicucci también en este proyecto que es una realidad, Marca Ciudad. Bueno, nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí en De Mañana, no le cambies, quédese con nosotros.